bienvenido bienvenida una vez más a mi canal de youtube en donde te tengo preparado un tema muy interesante te voy a hablar de este libro que tengo ahora entre mis manos vamos a descubrir eh, lo útil y lo bueno que puede ser para ti si eres profesional sanitario o para ti si eres una persona que consideras que puedes tener algún tipo de problema con tu estado de ánimo cuando terminé la carrera me empecé a dar cuenta cada vez más de que hay libros exquisitos que hay libros muy muy buenos como es este, muy centrados en la práctica, muy centrados en lo que necesitas saber, en lo útil y vacíos totalmente de paja o de cosas inservibles de, de rellenos, de páginas de rellenos, porque hay muchísima bibliografía en el mercado en donde para encontrar tres o cuatro páginas útiles tienes que leerte la introducción, el prólogo, el pre-prólogo, el post-prólogo y un montón de capítulos que están rellenados para simplemente que abulte más el libro. Este no es el caso, este es un libro extremadamente útil tanto para ti si eres un profesional sanitario como para ti si eres una persona que consideras que tienes algún problema a nivel psicológico, sobre todo vinculado con el estado de ánimo, porque este libro te habla de eso precisamente, del estado de ánimo. Bien, vamos a descubrirlo ya. Es el libro de tratamiento psicológico de la depresión de Sevilla y Pastor, editado por publicaciones del Centro de Terapia de Conducta. Son compañeros o colegas de aquí de Valencia, tienen la consulta no muy lejos de donde la tengo yo. Y hoy vamos a centrarnos en recomendar este libro porque considero que es realmente bueno, insisto, tanto si eres profesional sanitario porque te da unas pautas muy buenas con las que puedes trabajar para ayudarle a pacientes a superar la depresión, como también si eres una persona que esté atravesando por una situación pues, de bajo estado emocional o incluso de depresión, o si llevas ya un tiempo, una temporada, quizás unos años, pues con, con esa depresión, pues creo que puede resultarte de mucho interés. También incluso si estás en tratamiento, es compatible perfectamente el tener unas lecturas como estas con, con el acompañar el tratamiento que estés llevando a nivel sanitario. Bien, eh, insisto, ¿por qué lo recomiendo? Pues porque es muy práctico. Vamos a desgranarlo un poquito en qué consiste el, el índice, el índice de este libro empieza arrancando hablándote de la definición y las causas de la depresión está muy bien para contextualizar eh, qué es la depresión, qué es lo que lo causa sobre todo porque al ver las causas puedes llegar a entender qué te está haciendo sentir cómo te estás sintiendo ahora ¿vale? el segundo de los puntos del índice habla del mantenimiento de la depresión, qué es, qué factores están haciendo que mantengas ese bajo estado de ánimo, esa situación de depresión. Vamos a continuar con el punto 3 de cómo superar la inercia. Inercia significa eh, la inmovilidad, el bloqueo, el estancamiento, porque las personas que sufren depresión eh, notan esa sensación de bloqueo, como si tuvieran unos grilletes atados a los tobillos y cada vez que tratan de dar un paso, cada vez que tratan de hacer actividades nuevas, de rodearse de gente parece que están arrastrando sus grilletes y les, les cuesta. Es lo que se llama en psicología esta inercia que describe el punto 3 del libro de Juan Sevilla y Carmen Pastor. Continuando con el punto 4 hablan de cambiando tu forma de ver las cosas. ¿Por qué? Porque las personas con depresión suelen tener lo que en psicología se llaman distorsiones cognitivas o formas de pensar determinadas que, con, que contienen errores en el pensamiento y que les llevan a encontrarse de esa manera o a tener ese estado de ánimo. Eh, en mi opinión, los autores describen en este artículo de manera muy exquisita, muy muy buena, qué es exactamente eso de los errores del pensamiento, pero también te dan la clave para superarlos. Claro, eso es lo útil, por eso os decía que es un libro muy práctico, muy enfocado en lo que necesitas saber. Habla además de manera práctica de cómo hacer esa discusión cognitiva paso a paso. Te ofrecen preguntas para hacer esa discusión, de tal manera que incluso si eres profesional sanitario y quieres profundizar en el tema de la discusión cognitiva, ya tanto para pacientes como con depresión como para otros pacientes creo que puede ser una ayuda útil porque como sabes la discusión cognitiva no solo es una técnica para usar en depresión sino que hay muchos otros trastornos en donde la puedes usar y con este capítulo vas a saber cómo hacerlo. El siguiente capítulo te habla del suicidio, en depresiones ya más graves el suicidio es, de, es el desenlace más catastrófico, más trágico. Aquí te habla de... de ¿De qué es? ¿De cómo prevenirlo? ¿De cómo evitarlo? Eh, sigue el libro hablándote de, del sueño, es el capítulo 6. Habla del sueño porque las personas con depresión suelen tener problemas vinculados con el descanso y el sueño. Ya sea por hipersomnia, es decir, porque duermen mucho más allá de lo que es necesario, deseable o habitual, o porque tienen eh, otro tipo de problemas en el sueño como dificultades para conciliar el sueño, o despertar esa medianoche con dificultad para luego volver a, a, a quedarse dormidos. ¿vale? Por eso en este capítulo 6 te habla de cómo recuperar esas eh, pautas normales de sueño a través de unas técnicas de higiene de sueño que vienen descritas en el punto 6.3. Como ves, muy muy práctico, muy derecho al grano. El punto 7 habla de resolución de problemas, de técnicas para resolver problemas porque lo que lleva a mucha gente a un estado deprimido es precisamente el encontrarse con problemas en su vida cotidiana que no alcanzan a resolver me estoy refiriendo, por ejemplo, a situaciones de pareja eh, muy dramáticas o catastróficas, a situaciones de trabajo laborales catastróficas, a situaciones familiares en general, a situaciones bueno pues que uno no sabe cómo resolver eh, lo, las cosas gordas que se le presentan en esos ámbitos. En este capítulo 7 de resolución de problemas pues tienes una, una guía paso a paso para saber cómo salir de esas situaciones en las que estás estancado o estancada. El punto 8 está dedicado a consejos para la pareja o para la familia, porque el sufriente, la persona que, que está pasándolo mal, no es solo evidentemente el paciente, sino también su entorno más cercano. El familiar de un paciente depresivo sufre también por ver esa, ese estancamiento, ese bloqueo, y aquí te habla de... Eh, pautas para ayudar o, o, o contribuir a, sal, a, este, a ayudarle a esta persona a salir de esa situación. Y por último, eh, hablamos en este capítulo 9 de estrategias de mantenimiento de los logros. En este, en, en este libro no solo te enseña cómo superar ese estado de, pres, de depresión, sino también una vez has conseguido una, un restablecimiento de tu estado de ánimo, cómo lograr que ese restablecimiento continúe en el tiempo, porque de nada serviría pues, el que nos empecemos a encontrar bien y que luego venga de nuevo un bajón emocional al cabo de poco tiempo. Entonces creo que es una buena manera con la que terminar este manual, este manual práctico, un manual de autoayuda paso a paso, ese es el subtítulo y creo que describe muy bien lo que te vas a encontrar dentro. Bien, ¿dónde lo puedes encontrar? Eh, en Amazon, por ejemplo, he visto que te lo pueden enviar a casa, aquí te envío una captura de la pantalla. Creo que tiene un precio desde en Amazon alrededor de los 18 euros, lo cual está bastante bien para un manual tan práctico y tan útil como, como este. Como te digo, vacío de paja totalmente y creo que lo puedes, lo puedes encontrar fácilmente. De hecho, te voy a dejar justo debajo de este vídeo el enlace directo para que vayas directamente al libro por si te, pueda, si te puede interesar adquirirlo a través de, de Amazon y de ese modo, pues que en muy pocos días, quizás 3 cuatro días, no sé cuánto, pero suele ser bastante rápido el envío de Amazon, que lo puedas tener en casa y empezar a leerlo y a disfrutarlo. Y si necesitas más ayuda, una ayuda más, más profunda, que vaya más allá de la lectura de este manual, pues sabes que los psicólogos y psicólogas pues estamos precisamente para eso, para ayudarte a salir de estados de ánimo bajos, de depresiones o de otros problemas psicológicos. Seguramente en tu ciudad puedas encontrar un buen profesional. Si vives en Valencia eh, estaremos encantados de, de atenderte. Te dejo también abajo en la caja de descripción del vídeo mi contacto directo por si te quieres poner en contacto con, conmigo, ya sea para atención psicológica, presencial en la consulta o también a través de Skype. Pues nada más, espero que te haya gustado esta revisión o este comentario del libro Tratamiento psicológico de la depresión y nos vemos en nuevos vídeos en mi canal. Que tengas buen día. ¡Hasta luego!